súper satisfechos. Como hemos dicho al principio, es la segunda que hacemos sobre este tema en seis meses. Esta todavía ha venido más gente, todavía tenemos más gente online. Está claro que hay una apuesta clara, eh, incluso por el público, con el interés en las finanzas sostenibles, pero yo destacaría sobre todo que ya llevamos años con esta transición ...que la regulación está evolucionando, es una conclusión de todas las mesas... ...que esta confusión se empieza poco a poco a disipar... ...que hay una apuesta clara por parte de CNMV, gestoras, inversores... ...y estamos en el buen camino para transformar realmente el sistema financiero... ...en un sistema sostenible. Cada vez tenemos más productos, tenemos más herramientas... ...tenemos más inversores interesados, los adhesores están formando... ...entonces la industria creemos que ha reaccionado de una manera muy positiva... ...y somos tremendamente optimistas hacia este proceso de transición... ...que estamos viviendo desde hace un par de años. Todavía nos queda camino por recorrer, todavía nos queda regulación que conocer... Pero eh, creo que la gran parte de la dificultad ya está superada y que ahora mismo no hay un agente económico que no esté eh, totalmente convencido de que tiene que transformarse y que tiene que seguir apoyando a esta nueva economía verde que además eh, viene impulsada por parte de la Unión Europea y la Comisión